Se han contado hasta 64 profesionales de la música, tal y como si la habilidad musical fuera hereditaria. Y de nuevo, ¿qué creen? Un estudio realizado a una familia finlandesa con algunos de sus miembros dedicados a la música demostró que... Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Más que Memoria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 Como saben, en la antigüedad la música se usaba como un medio de comunicación al mismo nivel que el lenguaje. De hecho, según Darwin, en 1871 describe que posiblemente nuestros ancestros, antes de usar palabras para expresar amor mutuo, usaban notas musicales a un cierto ritmo. Algunos arqueólogos han encontrado que la música pudo ser presente en sociedades prehistóricas y que hasta ahora se desconoce qué fue lo primero que se desarrolló, si el lenguaje deriva de la música o fue a la par del desarrollo, o quizá una mezcla de ambos formando un musilenguaje, que es una forma teórica e hipotética de llamar a las primeras formas de sonido en que comenzamos a comunicarnos. No por nada se le considera a la música como el lenguaje universal, ya que podemos expresar sentimientos como alegría, tristeza, ira, enojo y demás. Estas emociones creo que pueden coincidir con algunas de las respuestas que pensaron al iniciar este capítulo la capacidad mental ha ido mejorando ahora sabemos que un bebé al muy poco tiempo de nacido es capaz de reaccionar a algunas notas musicales y a partir de los seis meses se considera que ya hay una musicalidad desarrollada es decir se tienen acciones conscientes o inconscientes a partir de una banda sonora estos hechos corroboran que nuestro cerebro es emocional es decir que las emociones son base de nuestro pensamiento racional y más ya que simulan el sistema límbico. Pero para poder crear música es necesario contar con elementos motores en nuestro cuerpo. La sincronización del tiempo se le atribuye a un mecanismo de neuronas y se ha comprobado usando estudios de neuroimagen. En la secuenciación de movimientos participa de manera importante el cerebelo y en la organización del movimiento en el espacio involucra zonas sensoriales y motoras. En conjunto, todas son indispensables para hacer música. Incluso cuando movemos un pie, mano o dedos al ritmo de una canción, muestra la relación del sistema auditivo y del motor. No solo podemos comprobar que las emociones cambian cuando escuchemos una melodía favorita o que nos recuerda a alguna situación vivida. Como ya mencionamos, en el capítulo de musicoterapia, actualmente contamos con estudios que validan el efecto de las funciones cognitivas, y por mencionar alguno, tenemos el efecto Mozart, sí, lleva el mismo nombre que el célebre músico. En ese análisis realizado por la Universidad de California emplearon a estudiantes universitarios, divididos en grupos diferentes escucharon melodías de este músico. Y sí, como ya se imaginarán, tuvieron un incremento en la puntuación del test de coeficiente intelectual un mejor resultado en las pruebas visoespaciales y aunque en ese momento el resultado no se pudo replicar en otros, se sí mostró cómo se tiene un efecto benéfico y que ahora la musicoterapia también lo respalda. Otro gran músico contemporáneo fue Johann Bach, que murió unos años antes del nacimiento de Mozart. Además de su aporte a la música y creaciones, es conocido porque en su descendencia de siete generaciones se han contado hasta 64 profesionales de la música, tal y como si la habilidad musical fuera hereditaria. Y de nuevo que creen, un estudio realizado a una familia finlandesa con algunos de sus miembros dedicados a la música, mostró que receptores y neurotransmisores juegan un papel importante en la creación musical, y que esa familia... Tiene una expresión de genes relacionados a la creación de figuras y estructura auditiva. Ambos favorecen la composición musical. Finalmente, un compositor francés, Maurice Ravel, tenía varios problemas de salud de índole cerebral. Sin embargo, era capaz de reconocer melodías y emocionarse al escucharlas. Así que termino este capítulo dejándoles una nueva pregunta. ¿Qué sienten al escuchar una canción favorita?